Ya que a la pinche maestra se le ocurrió ponerse una gran pera y no venir, deberíamos ser lo mismo. Ahora, ¿quién va por las chelas? ¿Acaso tu marinela? Sí. Mejor que voy por las chelas. A huevo, ya tenemos que ir a disparar. ¿Qué te pasa, ¿Ya no ¿Quieres por las chelas? No, por la pinche marinela. Pues ya aquí sigo. Me vale tres hectáreas de verga. Vámonos a las chelas. Las manos a Aquí llegó su hermosísima, la única y la inigualable, la Ahora todos ustedes serán como ya. Chiqui Mori Carmen. No mames, no, Al parecer ahora sí serás gato vela. Ya concéntrate, picho baboso. Andamos ruleta en una camioneta. ¡Lua! ¡Bestia! Pendejo, le diría yo. Pero con nada se te quita lo pendejo. Oye, la apéndice es natural, y más para alguien como yo. ¿Qué? ¿Qué the fuck? ¿Y bueno, la que nos damos unos los cadotes? A ti igual te dicen la manera, ¿verdad? Porque te encanta que te mande siempre a la chingada. Me encanta que nos funcionen como a ti. Ahora ya hable del asterisco de una vez. Ahora ya sí valiste, verga, güey. Adiós, plumito. Agüe, huevo. ¿Ya llegó su lodo? ¡Dame la culera! ¡Qué pinche morra emo! Mejor vamos por unas chelas para olvidar todo esto. ¿Por qué dijo más? Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas.